El cantante británico Harry Styles se presentó en uno de los conciertos más esperados de fin de año, Love on Tour. La superestrella cantó sus más grandes hits, comenzando por Golden y continuando por Adore You, Daylight, Keeping Dry, She, music for Sushi, Restaurant, Matilda, Cinema, Satellite. Lie up, can you moon, treat people with kindness, what makes you beautiful, late night talking, love is my life, watermelon sugar, sign of the time, at was, para cerrar la noche con el temazo de kiwi. Con una audiencia que reunió más de 25.000 fans, llegaron al recinto este jueves, 1 de diciembre, al Estadio Bicentenario de la Florida. Vestidos para una fiesta de color y música, el color rosado fue protagonista junto con las estolas de plumas y trajes de lentejuelas. Los fans corearon junto al cantante sus mejores canciones y la noche está rodeada de luces y estilos psicodélicos. Harry continuará su gira sudamericana con conciertos en Argentina y Brasil, finalizando así un mega año. Para la superestrella, quien está nominado para este próximo 6 de diciembre para los People's Choice Awards como Mejor Canción As It Was, Mejor video As It Was y Mejor Concierto Tour Of The Love On Tour 2022. Adicionalmente, su carrera ha sido complementada con dos estrenos blockbuster como el protagonista de su producción de Warner Bros. Pictures, Don't Worry Darling, no te preocupes, cariño, de la directora Olivia Wilde, que se presentó de la forma inmediata en la 79 Venice International Film Festival. En la actualidad, la película está disponible en HBO Max. Posteriormente se presentó en el Festival de Cine de Toronto TIFF con la película My Police del director Michael Grandage disponible en Prime Video Amazon. El film fue galardonado con el premio TIFF Tributo Awards Performance. Este 2022, Harry ha acumulado premios y nominaciones internacionales, entre los que se encuentra ganando la MTV Europe Music Award for Best Life. En la MTV Beauty Music Awards ganó Harry House con el álbum The Los American Music Awards ganó Favorite Pop Song por el temazo At It Was y en la actualidad está nominado para los Premios People's Choice Awards por The Song 2022, At It Was Music Video 2022, el álbum Harry House y Concert Tour for 2022, Harry Stahl, Love on Tour. La gira mundial del and Tour continuará el próximo 2023. Finalmente, después de ver el concierto, que a mí me encantó, me lo pasé súper bien. Coría todas las canciones, baile, salte. Realmente los conciertos de Harry Styles fue espectacular y no podía dar crédito a mis ojos lo que veía porque me lo pasé súper bien. Les dejamos también los testimonios a continuación de las impresiones de las fans que visitaron el concierto más esperado de la temporada muy estuvo bueno lleno, sí estuvo estuvo dos con pero... pero estuvo súper bueno oye oh, nosotras, nos vinimos a la noche desde las 12 de la noche estamos aquí pero súper bueno no lo disfrutamos lo disfrutamos Caleta con ella con mi hermana y con mi mejor amiga estamos felices ¡chao! <risa> ¡chao! yo soy la Tiare y Consuelo, Consuelo. Tiare para, para bien venimos desde el norte de Iquique. de Iquique, de Iquique y emoción. Ay, fue hermoso Yo soy fan de Harry desde que está en One Direction Y de verdad que es una cosa impresionante, de verdad que me dan ganas de llorar ¿Cuál fue el momento más importante? La primera vez que lo vi sonreír, onda Ay, no, no, pero fue hermoso, todo cuando todo, todo, todo, Salió así. O sea, yo me puse a llorar cuando salió del escenario así. Salió y yo me puse a llorar. Bueno. Qué hermoso, qué hermoso el hombre, es este perfecto. Súper, súper, maravilloso, maravilloso. Era todo lo que esperaba y más. ¿Qué vino? Eh, con una amiga. Con su prima. A la, <risa> la mi amiga, la prima y la otra vieja. <risa> ¿Cuál fue su momento más difícil? Eh, no, todo, es que no, no puedo, así como <risa> no puedo elegir uno porque fue todo muy maravilloso. La verdad que fue todo lo que esperaba y mucho, mucho más. Si pensé en vender la entrada, volverte para embarazo y no, fue así como dije, no, tengo que ir, sí o sí. <risa> así que feliz. Maravilloso, increíble, Carl Stiles, Maravilloso como siempre, bailó, interactuó con el público. Yo por lo menos la pasé muy bien, lloré, me reí, me conocí a muchas amigas, así que estoy afónica y muy feliz. Yo llegué como a las 7 y media de la mañana, más o menos, me levanté a las 5 de la mañana para ver. Y estuve todo el día haciendo fila la cancha, pero al final igual valió la pena, lo, lo vi poquito, pero igual lo vi es sí, verdad que estuviste todo el año trabajando para las para, para entradas. Sí, estuve a dos trabajos haciendo yoantía vendiendo dulces en la universidad, todo, y encontré, encontré entrada nueve días antes del concierto. No lo pasaron mucho, sí. Excelente, una experiencia única. No, que fue espectacular todo como se esperaba, así que súper, muy, muy bacán. Bueno, el concierto estuvo muy bueno, muy... me encanta que todos vengan como con el estilo propio y que al final uno puede disfrutar y puede cantar todas las canciones junto a Harry que debería venir mucho más seguido. ¿Sí que vinieron junto a Sí, de Chillán. ¿De Chillán? Sí. ¿Cuándo viajaron? Ayer, ayer, yo viajé ayer. Sí, ayer. Oye, quién es ¿Todo el día he no estado aquí? Sí, lado. Sí. ¿Y de la... Oye, a ver, un poquito el look. Harry, muy bien. Increíble. El mejor Mi cara se nota lo increíble que estuvo. Sí. ¿Dónde están? ¿A Me la Primera fila. Si te ha gustado mi comentario, ya sabes, suscríbete a mi canal de Positiviva. Sigue mi canal para nuevas novedades y actualidades de música, espectáculo y cultura. Nos vemos hasta el próximo comentario.